Los videos que estás a punto de ver, corresponden al vivo, realizado el día 18 de febrero de 2023, a las 22 horas, y están editados y sintetizados. Al original, lo podés ver accediendo con tu cuenta de YouTube y siendo mayor de 18 años, puesto que hay expresiones y opiniones que no van con la filosofía del canal, aunque tal vez, en alguna ocasión, sí puedan estar en consonancia con el hombre tras la entropía, es decir, con quien habla, pero no con el proyecto Entropía Binaria en sí. El original estaba pensado para durar una hora, y terminó durando casi cinco veces más, es decir, 4 horas, 42 minutos, 1 segundo exactamente. El editado dura unas 3 horas en total, puesto que tiene más de una hora y media de recorte de partes redundantes, con errores, no consonantes con el propósito de este video, etc. En esta saga de tres partes, intenté capturar lo esencial para el público que no está suscrito al canal ni integra el grupo de Telegram y también para el público que está de paso por el ciberespacio y que tal vez se encuentre con nosotros y quiera quedarse luego de haber visto la verdadera esencia de entropía, que no es el vivo original, sino estos El otro no es para nada despreciable y constituye un humilde orgullo haberlo podido producir junto a personalidades cosmopolitas de las más interesantes, que en él se expresan libremente. Refleja una faceta muy importante también, la cual es nuestra verdadera naturaleza humana. La calidad del video original fue controlada por un lado por el software OBS Studio, por otro por YouTube y por último por mi inexperiencia utilizando ese software, y el resultado no fue el mejor en materia de multimedia. Desconozco el exacto porqué de esto, el video fue reprocesado con CADEN Live para agudizar bordes y definir mejor la imagen general y el audio de la toma. Nos fuimos bastante por las ramas, pero con mucho mensaje de contenido humano. Las charlas sobre Linux y el software libre son solo una parte del contenido. Las siguientes cuestiones tienen que ver únicamente con la primera parte del video. Durante los primeros 15 minutos de audio, la voz del hombre tras la entropía se oye a bajo volumen. También, en los primeros 20 minutos, la música de fondo está un poco alta. Todo esto se soluciona, obviamente, entre los minutos 15 y 20 del primer video, para esta y todas las demás partes. Te invitamos a conocer el lado humano de entropía. Parece una junta para decidir el destino de Linux. Dice, va Cristina, qué grande, cómo se va sumando la gente. Bueno, no sé si se escucha eh, de fondo hay una, una lista de reproducción de unos tipos que son unos cracks, llaman Track Track Tribe. Todo le, eh, música sin problemas de derechos de autor y demás, son de, de derechos libres, son tremendos músicos, es la, es la música que yo a veces uso en mis videos porque yo no uso mucha música, no te y hay una, una playlist que va a durar más o menos una hora, más o menos lo que dura la reunión, este, ahí estamos con eso, tengo un par de chivos por pasar también, tengo, tengo un par de saludos para dar, pero ahora vamos, vamos, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer demorar los saludos uno para, bueno son dos amigos, esa es la, la idea bueno nada, gente estamos acá para justamente contarle a, a los que nos estén mirando y hablar entre nosotros también, eh, la alegría de esto ¿no? De este proyecto que se poquito a poquito, somos más de 100 personas en el grupo de Telegram es, es, es un, un honor eh, y decirle a la, a la gente la gente a veces me pregunta me dice, che, no me meto a tu, a tu grupo yo porque, está yo no soy pero me gustaría saber que sos feliz y eso, pero como no sé nada, mejor no me meto hay mí que que pudieran decir ustedes qué impresión se llevan eh, yo lo que transmito es que no hay problemas de nivel político de nivel religioso de nivel étnico ni de ningún tipo que somos todos bienvenidos y que por eso somos más de 100 personas, que no tenemos ningún problema, estamos bien administrados, es lo que pienso, no, no, no entra nadie a, a hacer cosas que no correspondan y que si sí pasa, que ya ha pasado, bueno, ahí está Kenji, Kenji me está escuchando, Kenji tiene la espada ninja más rápida que yo, si fuéramos pistoleros yo perdería con él en todos los duelos, eso lo tengo claro, yo creo que llevo un segundo por lo menos después que él siempre a veces me espera a mí ese matalo vos, dale ¿qué se cuentan, gente? ¿qué cuentan ustedes? y la verdad complacido con la charla acá tenemos el el mariposa un licor argentino hípico de vendría a ser un celeron del 2010 un celeron del 2010 para brindar con, con ustedes, acá está, para brindar con ustedes, salud, voy a brindar salud. contigo también, con, mirá, con la del corazón, con la zurda voy a brindar contigo, y con los que estén Mirá ahí, Nacho, salud, yo lo que tengo, bueno voy a tomar, porque esto, si hay algún polaco en la vuelta, o algún ruso, viste que se enojan, si voy a brindar y no tomar, es lo que dicen, no sé, así que, salud primero que nada, a lo que vea a pico seco, a, este, a Alexander, ahí voy, Ah, prospero la gente. ¿Tú ¿El cafecito, cafecito. Muy bien. A ver, los venezolanos son son, son gente tranquila, ¿verdad? Sí, ver acá? hasta los viernes. Ya los viernes se puede perder la cosa y. ¿Y el... Entonces, mesa y ron, y whisky, hasta el domingo. Mirá qué bien. Y los ya tí. lo.. Bueno. De fiesta, ¿no? Sí, sí, no, algunos le han corrido, llegan el lunes a la hora tempranito bien salata, pero pero ya no, ya no, como antes que, que era, era era diferente, pero había más chance de, de hacer esas cosas. Ahorita la cosa está un poco como en todos los países, fue pues, más restringida, entonces el viernes, el sábado y el domingo en la casa descansando con la familia, pero ahí vamos, paso a paso. Muchos uruguayos tendrían que seguirte el ejemplo ¿no? a los venezolanos. Ya que algunos empiezan a viernes de noche, acá y siguen hasta el lunes al mediodía. Pero yo, yo tengo... Hasta... Ya que acá no, nadie no hay sponsor ni nada por el estilo, vamos a decir las marcas. Tenemos un licor Casanova, que está bastante bueno de chocolate. Esto para corresponderle al amigo Nacho ahí, que gentilmente nos fue la bebida este no sé los demás están, están tranquilos está bien también está, está, bien, está bien capaz están tomando té los demás o tienen alguna cosita ahí abajo viste que nunca se sabe personalmente me estoy levantando de la siesta y bueno la cuita por la hora, pero... qué bien qué bueno para mostrar viste que, que somos una gente sana qué gente eso tira abajo eh los, los uruguayos tomando agua no puede ser no puede ser, apuesto, apuesto que el señor Samurai debe estar con un saque, ahí, próximo, No Puede ser, que la, por la duda lo deletreamos, S-A-K-E, por la duda, porque en el grupo no se eh, eh. te verse y se da vuelta ojo. Eh. Tenemos ahí, tenemos a Tavo y Hidai, ah, un grado, mi hermano está ahí, ahí está mi hermano, si te dice Tavo y Dai, Gustavo por Gustavo y Dai sí, por Dayana tienen un, un mismo una misma cuenta para los dos. ya pasa el chivo también la Cristina que es una genia también. Eh, hay una panadería en, en Montevideo en la calle me dijo alguien que era en Rivera esquina Rivera esquina Alejandro riu pero me pasaron mal esa información yo tuve que ir a Google Maxi y buscarla. Algún cabecita de novia me dio mal la información Pero, pero acá Entropía encuentra todo Es eh, Rivera y Alejo Roseli Rius Se llama Deli Deli Los mejores bizcochos, las mejores galletas El mejor pan, están ahí Los hace Gustavo Juan Giachino, alias Fender Un fenómeno un hermano de la vida Un tipo que so, con el cual somos amigos desde, Yo digo que desde los 13 años él Dice que desde los 14 él Tiene más memoria que yo, así que le voy a creer eh, tipazo y tremendo en el área es el uno. Este vengo de familia de panadero, también mi abuelo Materno el panadero. Este, no sé lo que es, una panadería y, y, y degustar bizcochos desde hace mil años que, que vengo. <risa> si no soy más gordito porque tuve suerte. Pero ahí está. Bueno me equivoqué dice claro, sí me cantaste raro papá. Pero no importa encontré todo. Y a Misael. A Buena, apenas llegando trabajé, entrando a y entrando al live. ¿Alguien ah, está tomando Ferné no? ¿Cómo? Cristina, ¿cambiaste ¿Eh? el vino por Ferné? Porque arriba dice que arrancó con un vinito, me parece, ¿no? Sí, con un vino. Tenés, en el ferné nomás. Ah, Sebastián se tomó todo el Ferné. Ahora entiendo. ¿Dónde está Sebastián? A lo capuzoto. ¿Dónde está Sebastián? ¿Dónde está? Está no tiren vos. Ah, no, ya, arriba, ya ya estoy hasta la pena Ay. Ay, va. Sebastián venía calentando motores de temprano Sí, sí, sí ahí fue Vivo las 3 de la tarde Lo, lo, lo leí, lo leí, estaba, estaba contento este, y se lo tomó en serio lo, de, lo, lo, lo del Vivo, me parece ¿Y, ¿Y a quién tenemos ahí, Miguel? Uh, Nacho, perdón cada... Nacho Nacho, Nacho, sí, sí este es una, una de mis tres mascotas, eh, es el gato Nicolino Loche. Nicolino Loche, qué grande. Lo conocemos a Nicolino por estos pagos también. Ese, cómo lo, lo vamos a conocer a lo Nicolino, el gran él. Nicolino. Sí, sí. Creo que hay gente hablando por el chat de de Telegram. ¿Será eso así? <risa> No, o sí, puede ser, sí. Tengo el chat de YouTube abierto ahí y la videollamada de Telegram, pero capaz que... <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> más o menos, más o menos quedó. Igual lo que voy a hacer yo es estar respondiendo de forma oral lo que vaya viendo en los chats y no lo, lo que sea. Para la próxima <risa> vamos a tener tecnología, yo les prometo. No, oh, pero ahí, ahí se ve bastante bien Hugo, me parece. ¿eh? Decir cómo lo tenías. No le quiero cortar la, la, la oreja a los compañeros acá. Ahí está. Es ahí está. ¿sí? Le hacemos un corte de oreja y de barba, lo digo así. No, pero ahí hay un Qué grande, che. Bueno, la verdad, eh, como decíamos antes, es un, un proyecto que empezó en el 2020, marzo 2020 en realidad, y que. Yo estuve todo un año como con cierto temor y subiendo clases en realidad y subiendo videos muy precarios, teniendo una, una computadora, una, una laptop que ahora se regalé a mi hijo, y, que no me daba para grabar los videos y, y, y, y, y, y tenía problemas con el sonido, con los drivers, para niños. una máquina HP. Ningún sistema operativo Linux eh, hacía rendir bien el micrófono, tenía que estar los micrófonos externos, no le daba con pie con bola con eso, no tenía experiencia para nada. Este, la máquina se moría de vieja al, al renderizar los videos, entonces tenía que estar pasando videos de 7, 8 gigas para otra máquina, a través de la red, para renderizarlos ahí, subirlos, bueno, por un año así, hasta 2021. Y con cierto temor a que realmente de pasar a la gran Asimov, se acuerdan que a isaac Asimov, sí. los compañeros de época lo tenían como un chanta porque el tipo divulgaba con la ciencia hacía la inmigración a nivel de, de la gente común y los grandes catedráticos como bien estaban de acuerdo con eso y ese, ese es un miedo que uno tiene siempre ¿no? sí. Y otros profesores escuchando esto que lo hago, otros digo, ah, bueno, profesores informáticos, ah, bueno, otros profesores capaz que opinan que, que esto no está bueno, los lectores de los centros de trabajo vieron que, que no bueno, se lo toma como morto, los palos que damos ahí al, al sistema de código cerrado y todo. Y bueno, pensábamos que capaz que, que podía traer una consecuencia, no al revés, hemos recibido siempre el afecto, no solo de la gente, las cuales les comentamos todos y les hacemos consultas y todo lo demás. No de, de gente, la gente, otra vez me, me paré una persona por la calle, yo no, no podía creer. sincopía binaria. Yo no, no, no me daba cuenta. Pero, pero honestamente, no, no, no hay por qué mentir. Eh, esas cosas que uno dice, pa. Y profesores diciendo, no, vos, qué bueno que están los videos, estoy subido al canal y yo ni siquiera sabía. Este, la verdad que está, está bueno. Somos un. Estamos en, en un estado emergente, ¿no? Pero, pero bueno, contento con todo esto. Este, y a la gente... ¿Huguito? Sí, diga, diga. Una pregunta. nomás. Eh, ¿Cómo arrancaste con Linux? Vos sabés que no tengo mucho recuerdo así patente, patente. Sí sé cuándo fue y sé medio por qué fue. En el 2007 empecé con con el innombrable. Empecé con mi propio karma. Con Ubuntu empecé. Oh my god. Empecé con Ubuntu en el 2007. Solo por las mías. Lo mismo que todo el mundo. Buscando en Google, quiero instalar Linux. Ventajas de Linux sobre Windows. Este, beneficio de tener Linux. Y tenía una máquina ahí. Que Me acuerdo que en ese momento... Tenía, eh, quería pasar a Windows Vista, yo tenía Windows XP, y quería pasar a Windows Vista y yo pensaba que Windows Vista era una porquería, que en realidad me hoy pues bueno, hace años ya me di cuenta que para el momento estaba bien, como sistema de Microsoft estaba bien, pero yo creía que era una porquería y no quería migrar ahí, y estaba con eso de que quería salir de XP porque estaba quedando obsoleto, me parecía a mí, y instalé Ubuntu, eh, investigando nada más, pero enseguida lo dejé de usar, no me gustó. O sea que soy consecuente con el día de hoy. Me parecía que lo, los botoncitos de, de, de cerrar, maximizar y eso a la izquierda no tenía por qué. No me gustaba que estuvieran arriba, que las ventanas se fueran para arriba cuando las minimizabas. Había, eh, bueno esto ya era un tema de Linux, no de Ubuntu, ¿no? Eh, no me funcionaba el Wi-Fi en la laptop donde lo instalé y no me acuerdo qué más no andaba bien. No me acuerdo qué era, no sé si era el micrófono o no sé qué era y dije, no esto es una porquería, Linux no es para mí, da, da, da. y después, como en el, no sé, lo empecé a agarrar en serio, en serio, después del 2010, más o menos, que ahí, ahí, me enteré que existió OpenSUSE y fue como, ¡pah! un flechazo ahí, este, fue así, y, y vos, ¿Cómo, ¿cómo es tu historia ahí, con, con, con Linux, Nacho? Y yo en el 2017 y fui empujado por la necesidad no era que una cuestión de conciencia y, y de decir viva el software libre abajo lo privativo como no pasó por ahí yo siempre he tenido máquina pedorra para decirlo yo. Eh, entonces claro cada vez que Windows 10 venía con una actualización eh, la máquina me, me iba para atrás, para atrás, para atrás, el mantenimiento, todo me resultaba cada vez más complejo. Entonces, bueno, eh, empecé a investigar. Tardé bastante, ¿eh? tardé como un mes en decidirme qué de distribución iba a instalar. Hice como un estudio de, de las oh. distribuciones más, más utilizadas y me decanté por Manjaro entonces primero hice un, un dual bot con Windows, hice un dual bot con Windows a ver cómo me iba con Manjaro y después le les quedé agarrando la mano, digamos no fue un, un pase traumático digamos y hasta que al poco tiempo quité el dual bot me quedé solo con Manjaro y después bueno lo que comentaba en el grupo había cosas de Manjaro que no me terminaban de cerrar. Una era, por ejemplo, que yo no uso Pirebox, uso el Google Chrome y que no, no podía desinstalarlo a, a Pirebox, no, no me lo dejaba. Me decía que había dependencias que se rompían, esto lo otro, y bueno, eso me empujó, digamos, a tratar de dar un paso más adelante y fue cuando llegué a Arch. Y después, una vez que conocí a Arch, de ahí ya no me moví más, me encantó... Eh, es un sistema que para mí no una resulta maravilloso hermoso o como sea cuando escucho al samurai hablar de arte en el calibre de Arche, limón casi que me, me, entre que me excito y me, me deprimo a la vez el samurai quiero hacer una pequeña cortita nomás mencionar sobre el chat que hay gente que está metiendo el teclado de Europa, ahí no no hemos pasado el mensaje, ya, ya lo leo todos chat. lo de Samurai surge porque con Kenji que es uno de los administradores que lo Walter realizando hay más también, hay más, hay este, más, decidimos que teníamos que empezar a administrar el grupo porque se metía, al principio sí se metía gente a hacer propaganda de vídeo y esas cosas pero hubo un par de casos muy que persona que vino, estaba muy acelerado, que tipo de cosas. le hablé por privado porque le tenía cierto respeto a tipo, porque ya me venía siguiendo el canal de YouTube y comentaba cosas ahí, pero no entendió y siguió, siguió y estaba hubo que entonces ¿qué pasó? Bueno, pusimos niveles samurai en el grupo, porque samurai se usa la katana con precisión, entonces cuando pasa eso, una cosa que a mí me gustaría decirle a la gente es que en este grupo hay niños, niños, 11 años, 12 años, este, hay adolescentes también que son alumnos míos, de los grupos pequeños, de gente grande también. Entonces la única forma de que todo eso pueda coexistir es administrando bien y sin que estén el ficha por eso lo del samurai por eso dice Nacho lo, de, lo, de, lo del samurai que nosotros tenemos al maestro samurai que es quien que se puso la, casa de la ah, ya, yo veo que Miguel que Miguel se quería ganar unos puntos con Kenya y puso una, una palabra en japonés pa. <risas> Sí, me, me quedaba o menos porque y el quiero pero. No. ¿Qué te dijo que? Me está diciendo que se quita abajo. Lo que... estoy subiendo al 150% al mango, ya no puedo hacer más nada. Si se oye bajita mi voz, en este momento no puedo hacer más nada. Ahí lo ahí vi con todo. Tenemos, a ver. Sebastián te hizo mal tanto fermet. ¿Quién me dijo que se podía esperar la ventana? el chat que funcionó el tema eh. acá Misael López hermano sos un trap gracias gracias a vos ahora el, el chat está ahí a la derecha el de youtube y a la izquierda el de telegram sos un capo gracias me a instalar windows qué mal estoy pa tengo que esperar afuera nada <no> te queremos <risa> eva no importa en ese momento ¿Eh? Perdón Hugo, este momento es auspiciado por la ONG Big Gale. ONG todavía, sí. Ese nene debe tener unas cuantas ONG. Henry, ¿sí? apareció Henry, que... ¡Uh! Matías un Ubuntu, qué plaga. Claro, Matías, sí, qué sí, obvio. ¿Sabe? Eh, pero Henry, soy la mosca en la super, el sur de sube las barbas elegantes. Usted venga afeitado con barba, con peluca, con plátano, con banana, no importa. Usted es un, un cra igual. Lo seguimos a full. Ubuntu es perfecto haciendo SEO para que lo encuentres de primera al buscar sobre Linux. ¿sí? Es por eso todos vamos para ahí de entrada. Yo también arranqué con Linux Mint y Ubuntu. Ta, pero por lo menos arrancaste un poquito más lejos ya. Ya tiraste la pedrada de la esquina, eh, Cristina. Ya tuviste cierta suerte. Eh, viene ese manjaro, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un manjarero de ley. O, eh, al, ma al mar. Tau y dai, se te escucha un poco lejos. Querido, espero que, que se escuche bien ahora. No sé, la música creo que no se escucha muy fuerte. Estoy controlando muchas cosas a la vez en dos pantallas. Quedó joya el volumen del micro, perfecto. un salvador. Así, un el micro de bien, quizás un poco más bajo el fondo. Vamos a bajar el fondo y vamos a hacerlo en vivo. Acá tenemos, estamos haciendo de DJ. Este, como dijo Papo, busca tu trabajo en esto. ¿Qué <risa> <risa> pues claro, claro, trabajo en esto? ¿Qué trabajo en esto? A DJ de lo, no sé quién era ese. Bueno, bien, ahora sí, tamo. A DJ, claro. Bien y había algo que yo iba a comentar pero así como en las clases me voy por la rama acá también, acá no me acuerdo quería darle participación a la gente ya. ¡Ah! Alexander esa pequeña anécdota de los pericos porque la gente va a pensar que yo estoy diciendo pavada porque yo a veces me agarro las cosas para la broma pero Ale Alexander tiene algo que ver con los pericos si, si no estoy mal informado no sé no, yo yo, yo que un poquito más, pero ah. en mi trabajo, yo, donde yo estoy trabajando con mi primo, eh, hacemos eventos musicales, hemos tenido la suerte de que hemos ido a instalar a equipos musicales, tros que son estructuras donde se llenan las luces, y he tenido la suerte de compartir con, con, con, con Bayano, que, que era el vocalista, el vocalista de los publicos ellos por cuestiones, es más o menos así como aquí, que no sé quiero si canónica canonical, porque te, te por otro lado, bueno lo que pasó en ellos fue algo más o menos parecido porque eh, Vallano quería mantenerse, o sea, le dicen Vallano porque vive en Bahía, en Brasil Exacto, exacto. Entonces, ha el vocalista principal de los pericos, el compositor de muchos de los temas, entonces él quería mantenerse en, en, en el reggae y en el ska y, y, y los pericos que no han eh, como todo ahorita me metí otras cosas y entonces hice por otro lado y él simplemente no estuvo de acuerdo y bueno, se separaron no pasa nada, el cantando sus canciones, los pericos cantan los temas de él y ahí van pero cada quien agarró por un, por un lado pero bueno, he tenido la suerte con mi trabajo de poder conocerlo, escucharle la mano y esas cosas, pero hasta ahí, bueno, es que... Bueno, pero mi, mi confusión era que yo me confundía con los pericos, pero era el vallano, porque yo lo escuché al cantar en un video que me pasaron ahí, este, unos paparazzi, amigos que tengo yo, me dijeron, mirá, te va a pasar la actividad de, de Alexander en Venezuela, ojo que este tipo es un crack, está muy perfil bajo, el tipo dice, no, que muy, muy correcto todo, pero mirá que mueve todos los hilos allá, este, Bueno, pero, pero, un capo, Alexander, un cra. Gracias, profe, gracias. Te digo, no. te digo que después de ver el taller de Alexander armando y, y esos Frankenstein de CPU, yo me puse de pie y así, tipo a Messi. Un cra. Digo, es un capo, el tipo. De... Un cra. Eh, Alexander Dame. se armó un gabinete que tiene una forma distinta a lo convencional, muy distinta. Eh, lo armo él porque aparte es herrero ¿Está bien? ¿Estoy bien informado Alexander ahí? Correcto, ahí, va. Profe. ahí va, bien, me, porque me, me, me suministraron Información antes del vivo, me dijeron Mirá con quién te vas a meter No, no pongas camaritas sino man YouTube Mirá que tenés tremendos valores ahí Ojo, ojo Y me pasaron datos, viste De Miguel muchos no me dijeron nada Pero ahora vamos, le vamos a pedir que comente él algo Alguna cosa <risa> Se <risa> <risa> se oscurece la noche. Eh, sí. ¿A aclaramos con barro, ¿no? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo llega Miguel al grupo? ¿Cómo llega? ¿Recomendado por alguien o traído de las orejas por alguno? Bueno, la cuestión fue que.. Si sí, Nacho puede, puede hacerme muy curiar también. Porque bueno. Le... Yo eh, creo que eh, sí. Eh, yo tenía la intención. Revivir una tolleva de 2004 que salvé de, de, de, de la extinción, justo que como buen Lobsero de ley. ley. La iban a descartar ahí y la abrí. Y está, pero traje este. Había intentado con, con varias distribuciones antes, pero la pobre se atrasaba. Tenía un chiga ¿Cómo fue que, que salió el tema de, de pine Ah, por Alpine. Sí, o, el, no, por ahí vino la mano. Por Alpine Linux, sí. tremenda distro también. Sí. Sí. Bueno, ahí vino con Alpine. Que, eh, la cuestión que Nacho le dice: a vamos a darle una mano de loco. Y se pone a buscar eh, a ver cómo hacíamos para instalar Alpine. Y ahí llegó el canal. Que grande, Gran es a mí me parece, me parece increíble, no porque a mí las la primeras veces que me dijeron profe personas de otros países, yo no, no sé. Acá hay muchos que somos padres, verdad? Somos padres, papás, tenemos hijos. Se acuerdan la primera vez que la enfermera le dijo, padre, venga, padre, esto, padre, el otro. No les pasó que se sentían raro como diciendo, me, me lo dice a mí. Esto es impresionante. Que te diga profe, una persona que vive en Perú, o en México, o en otro lugar, yo digo, pa O comentarios como, que yo, ojo, que no me creo así. Simplemente es, quiero, quiero describir el momento, lo que se siente en el momento. Que te digan, por ejemplo, mejor que mi profesor, eh, entendí mucho más que en la clase, o chiquilines, chicos, me dicen, aprendimos más con un video tuyo que durante medio año. Yo sé que hay mucha cosa de exageración, eso, porque hay como, como una clara, una cosa como de querer... Reafirmar con las bueno, palabras. También, ¿Cómo? Es que he transmitido transmitir la sensación de, sí. del, que, del que aprende también. Eso. Eso es, es difícil oh, de transmitir. Pero, mira, Hugo, eh, me, me acuerdo cuando vi el video de Alpine, eh, que dura como 40 bueno, minutos, sí, 50 sí. minutos, es una largo, cosa sí. así el video, sí, sí. se lo mandé derecho viejo a, a Miguel. Le digo, mira este video le digo y suscríbete al canal. Y te digo por <risas> qué, qué le dije, suscríbete al canal. Le digo, es una de las pocas personas, al menos en YouTube, ¿no? Una de las pocas personas que te muestra cuando se equivoca. Eso no sí. lo hace, o lo, lo he visto muy pocas veces, te digo. Es para, para mí... Ese, ese detalle, ese pequeño detalle de mostrar el error, no quitarlo del video en la edición, me pareció genial. Para mí, por eso son profesor, ¿entendés? Gracias. Porque el error es parte del aprendizaje. Claro que sí. Y me pareció genial. Entonces, claro bueno, sí. tenemos ahí un grupito medio oculto con, con el señor Miguel. Que ni siquiera aparece en la búsqueda de, de youtube bueno está bien, está bien pero donde ahí charlamos y, y cambiamos ideas y hablamos de todo lo que se nos puede ocurrir un off topic total digamos y ahí eh, salió la cuestión de entropía binaria digo no este es un canal digamos que donde podés aprender Después hay, hay mucho canal que lo que busca son reproducciones, Exacto. monetizar, ese tipo de cosas. ¿no? Exacto. Yo digo, este es un canal para aprender. Si querés aprender, está bueno suscribirte a, a, al canal de, del profe, de Hugo. Y, y así arrancó la cosa, y así llegó Miguel, llegué yo, llegó Itano. Y todavía tenemos un par de cristianos más medio locos sí, para, sí. para traer ahí. Yo le quiero agradecer. Pero, eh, no. Diga, diga, diga. Yo eh, me pareció muy notable esa parte porque resulta que cuando uno está haciendo las cosas por primera vez, siempre se equivoca o surgen algunas cosas que uno no sabe cómo resolver. Entonces allí uno se da cuenta que a ellos también les pasa. Son pues unos también, cracks, claro. son saben más que nosotros, pero también les pasa y te muestran cómo resolverlo. Entonces uno se siente bueno, no, si le pasó a él, a mí también. Entonces claro si él está, sí, él también me muestra cómo desde, se resuelve. Desde, desde luego. Se genera una sensación como de, de, de que el que está del otro lado es infalible, Y mm -hmm. vos vas vos y decías, a mí me pasa todo, me este no sé qué. Yo, yo, yo recuerdo mucho eh, que, que el profe estaba haciendo, ya va, él estaba haciendo un video sobre sobre so, ah, sobre OpenSUSE y cuando fue a, a, a, a refrescar para, para después de la instalación, este, salió un error que decía algo como que error 400 o algo así el profesor dijo, ahí está, ahí está, eso te puede pasar eso se, se, se, se elimina con 400 no sé qué mata, y después hizo su actualización entonces eso le puede pasar a uno yo Bien. recuerdo que la primera vez instalé SUSE yo instalé SUSE, todo chévere, ah qué bueno me acuerdo que era Tumblr y cuando fui a... A, a Refrescar y a, y a los repos, y eso me salió un error que decía en letras rojas, por supuesto que vento, y que más. Y yo, bueno, ya empecé a arrancarme la cabeza. Y ahora, es como lo resuelvo, entonces, sí. bueno, resolver eso para poder este, actualizar todo lo demás. Entonces, bueno, nada, yo dije, eso tiene que estar en, en, en la net, ¿eh? y fui allí, y efectivamente pasado, y entonces. Lo resolví y después actualicé toda mi cuestión normalmente Pero son cosas que pasan, entonces cuando uno ve que a ellos le pasan y lo resuelve Uno dice, bueno, yo también tengo que tener la, la capacidad de resolverlo así Claro, de Tesón, garra, voluntad No, y además este, una cosa que, perdón No, no, no, no. Que, que me parece que marca la diferencia al final en el, en el éxito de, de... O en poder resolver las cuestiones es que es justamente el, el apoyo de, de la comunidad. Claro. Tiene es una cosa que, por ejemplo, más o menos, eh, más o menos por, esta, por esos años, ¿no? 2007-2008, me pasó parecido ¿no? también a la de... me este, así con Mutuo. Me acuerdo que había tenía un CD con Opensunce, pero no le estaré, no sé por qué. Y otra distribución que no me acuerdo si era... Y más que nada, muy por eso, porque ya se me presentaron problemas y una es que yo no tenía o sea, la capacidad de búsqueda también desarrollada, pero la otra es que no, era, no, no, tenía la, no teníamos la facilidad que tenemos ahora de comunidad. Los grupos de Telegram son son impresionantes. Para mí los grupos de Telegram son... Eh, la, como, como el santo grial como una cosa así ya no es más solamente youtube ya no es más el, el foro la wiki es porque es necesario todo eso y mucha gente que está tiene mucha documentación y comparte y vas al foro yo logré crear documentos eh, muy muy muy realmente muy este, elaborados con la ayuda de la comunidad de Mageia y la de OpenSUSE pude sacarme un montón de dudas, pero vos hoy tenés grupo de Telegram de lo que quieras. Quiero leer un segundo algunos mensajes de ahí, seguimos conversando. A ver... Uh, Yo soy DJ, chicos, dice Cristina. ¡Pa! No! Papo, papo le ró entonces con lo que dijo. <risa> No me hablen mal de papo, por dios No, por eso, ya había hablado bien, pero ahora hablo un poquito mal Porque estaba Cristina ahí, después hablamos entre nosotros ¿no? Después hacemos videollamante nosotros y arreglamos tranquilo <risa> Saludos hermanos Linuseros, Angelos, un crack también Che, uh, hay un rumor que es el anuncio de... <risa> no, no, Ubuntu Bueno, esto, esto me va a costar caro ahora cuando empiecen las clases, yo lo sé bien Alguno que otro me va a agarrar para la joda con eso de Ubuntu no, no, no es cierto, Kenji, no, no, no, eso es una campaña en mi contra, nomás. Hermosísimo, Gabo el de Alexander, el gabinete, claro, lo hizo entre comillas seguramente. No sé cómo hizo eso, pero es una maravilla. Sí, no, no hay forma de que lo puedas, no, no te quiero comprometer, Alexander, esto, esto es en serio, no hay forma de que lo puedas mostrar ahí, no, está complicado. Sí ya, sí, ya se lo muestro, ya. Ah, un cra. un cra y ahí vamos leyendo vamos leyendo los demás mensajes, Ojo, Hugo, que el gabinete de Alexander es un triple X, ¿eh? Sí, sí, sí, ojo, señoras y señores, cuidado con lo que van a ver ahora. Miren ahí, miren este. No, está, es de Alexander la palabra ahí. Bueno, ahí está, no sé si lo están viendo bien. Sí, sí, sí, perfecto. Ok, este, esto es la, el frontal de un case normal que yo tenía. Y esto estuve vio a Paco de, de aguas blancas este bueno yo fui diseñando ahí claro yo me copié también por por, por la web uno que ya estaba hecho y, bueno, ahí pueden ver que tengo un disco sólido de 480 los de los de probar ahí donde instalo y desinstalo esperando ahí que Kenji saque el video de, de Arch por sí, sí, sí. y bueno ahí está mi, mi tarjeta madre este Aquí tengo un convertidor, porque no sé si lo ven aquí. Porque este es HVI. El monitor que estoy usando es VGA. Bien. Este eh, Le coloqué un ventilador por aquí arriba. Qué cara. Y bueno, ahí, poco a poco, profe. Este Aquí tengo otro disquito duro que, que también lo, hizo, lo uso para las pruebas. Y ese es el monitor que tengo. Y aquí está la máquina viejita. Qué fenómeno. Eso todo hecho por Alexander, ¿eh? que es herrero. Se montó un laboratorio. Se eh. montó un laboratorio. Un laboratorio se sí. montó. Eh. Para que vean cómo, cómo hacen las cosas en Venezuela. ¿tá? Ojo al gol. Ojo al gol. Ojo al gol. A ver acá. Eh, hermosísimo gato. ¿tá? Te digo, profe, con respeto. Claro, dale, pero Tranquilo. A mí, me pueden... A mí una vez... Voy a contar algo rapidito y sigo, voy a, voy a voy a, dejar acá en la LP. Uno de los chiquilines en la clase, no sé si fue el año pasado, eh, estábamos hablando de algo me dice, claro, boludo. Y me quedó mirando como una cara de terror. Le digo, ya me di cuenta que fue como hablas vos, tranquilo. Pues sí, ¿cómo le voy a decir boludo a un profesor? Pero no fue, acá en Uruguay, en Argentina creo que pasa lo mismo, boludo, boludo. Bueno, claro, boludo, me dijo. Se sintió entre amigos y me dijo y enseguida como que le invadió una sensación ahí, digo. Claro, cualquier cosa dicha con respeto, para mí está bien. Me han dicho peluca, me han dicho flaco, bueno, de todo. Una vez tuve que eliminar un, un comentario de YouTube porque me, me, me ponía nene cada tres palabras. Esas cosas no me gustan. Eh, las cosas que descalifica o que toma el pelo, eso no. Pues lo demás, yo no tengo drama. La forma de explicar, profe, es importante. Llámese gracia, modulación de vos o como abordas el tema. Es concreto, simple y práctico, profe. Gracias, Martín. Gracias, Guillermo, perdón. Gracias, Lobo. Misael, lo que pasa es que hay mucha claridad con lo que sabe y explica, profe. Gracias, Misael, muchas gracias. Te puedes recibir de profesor, pero profe es un título que se gana y no es para cualquiera. Gracias. Henry, aparte, es muy capo. El tipo programa y hace un montón de cosas que no van a andar divulgando acá porque capaz que lo van a buscar después. No, un, un fenómeno, fenómeno, fenómeno. Gracias, vos. Oh, eh, de corazón, gracias. Yo no soy docente, soy profesor. Eh, hay una diferencia que es el docente es la persona que está titulada para dar clases la persona que ha cursado un curso superior de, de, de educación y que acá en Uruguay hasta ahora son cuatro años, después de esos cuatro años de educación más que nada pedagógica y de contenido de la asignatura se recibe, bueno yo no yo llegué a la educación porque yo soy un técnico que enseña entonces para mí estar en un aula con tanta gurizada hace 11 años ¿no? que estoy en esto este es el, el, el onceavo año este siempre lo defino como un regalo de la vida eso, a un técnico que le digan vení flaco, enseñá lo que vos sabés acá, o lo que decís que sabés dale, vení, y obtener buenos resultados y que la Uriza te siga y que te demuestren su afecto me pasó también, hace un tiempo atrás en un liceo en, en un liceo este el liceo es este wow, brava, se me olvidó, se me, se me fue de la cabeza hace cuatro años trabajé ahí tené, tuve en Litué y después tuve en ese bueno, ya me voy a acordar unos grupos de gurises de cuarto año de liceo que vinieron en masa a abrazarme cuando me vieron llegar el primer día de clase, que yo no les daba clase a ellos. Ya, ya habían sido alumnos míos. Este, y eran dos grupos de adolescentes. ¿no? Como 40 chiquilines. Y a, a, hasta me daba vergüenza porque estaban los demás profesores ahí también. ¿no? Es, esas cosas que, claro, que me, me llevo eso. Honestamente me llevo eso. Y me sigo sin acordar del liceo. Pero está. Eh, un crack el ya, Alex. Te voy a, te voy a decir... Te voy a decir algo, Hugo, oh, no? dos diga, segundos. Diga, Nacho. Yo soy docente y tenemos en cuenta que eh, el título tiene algún tipo de valor. Lo que claro que decías, sí, ¿no? por supuesto. Ahora, hace eh, más de 20 años que yo no ejerzo la docencia. Y mi abuela decía algo. Mi abuela tenía tercer grado de primaria, nada más. ella les amaba tercer libro ni siquiera decía tercer grado tercer decía tercer libro. libro. pero mi abuela me enseñó algo que hoy en día para mí es súper importante y me decía somos lo que hacemos uh -huh. entonces yo no soy docente docente sos vos porque laburas con pibes porque te, te, te interesas en la educación en la formación de cristiano digamos por decirlo de alguna manera de acuerdo. y yo sí tengo un título docente y no hace bocha de año que no, no ejerzo ni pienso hacerlo tampoco. Entonces me parece que la diferencia está ahí. No importa qué título tengas vos y no importa lo que vos haces. Lo que te define es lo que haces. Y creo que eso es, al menos para mí, ¿eh? es lo, lo, lo importante. Es lindo eso que decís Yo... de, de lo que te decía tu abuela. Está buenísimo. Alguien me dijo... No sé si fuiste vos, Alexander, que somos lo que hacemos, ¿no? Sí, ¿Fue contigo sí, hablando yo, hoy? Yo, fue yo. eso, ¿no? Ta, ta, que me decías lo mismo, somos lo que hacemos, porque podemos... Creo que vos ah. me decías algo así, como que podemos decir mucha cosa, pero... Eh, eh, en última instancia, ¿qué dejamos? Montado en el castillito de arena, nada, entonces... Yo siempre he dicho que, que nosotros podemos decir, decir, decir y decir... Pero cuando alguien hable de ti, va a hablar de ti... Por lo, que, por lo que haces, no por lo que dices entonces es lo que está diciendo Nacho pues. totalmente o sea, tú puedes hacer totalmente. cosas bonitas y resulta que eres una mala, una mala persona mm -hmm. y eso es porque eso es lo que... también siempre he dicho que este, el, el, el, el andar de las personas lo que hacen es lo que demuestra que son, si son buenas personas o malas personas, lo demuestras por tus acciones, si haces cosas buenas eres buena persona si haces cosas malas, no importa lo que digas, eres una ah, mala persona. De acuerdo. Entonces esas son las cosas. Pues eso es lo que, está, lo que está diciendo Nacho, me parece excelente. Estábamos hablando Pero de eso es mismo, Nacho, con, con Alexander hoy. Te yo saco... quería contarle cuando, cuando el profesor... Cuando que lo llamaron profe y se sintió... Yo le voy a uh -huh. comentar una anécdota... Eh, yo se lo quería contar antes, pero yo en ese momento no me atreví porque me que estaban echándole broma al profesor, que si los pasteles, que si no se coman, que... <risa> entonces yo sé de panadería, Bien. de hecho, no sé de panadería. Gustavo, eh, a escucha Alexander, escucha Venezuela, Gustavo, atención. Escuche, yo, yo, yo aprendí eh, la mayoría de mi conocimiento con total honestidad es empírico. Yo voy viendo. Ah, sí. Siempre, siempre lo, lo conversaba con el profesor. En una oportunidad se lo comentó. Yo le a mi hijo le digo que difícil es el que hace una cosa por primera vez. O sea, quien la inventa. Para los demás es más fácil. Porque simplemente tienes que fijarte que fue lo que él hizo y repetirlo. Y tienes una ventaja. Que ya no vas a cometer los mismos errores que cometió él. Y de hecho, lo que él hizo tú lo puedes mejorar. Porque tú ves en qué falló y tú lo corriges. Entonces, si alguien ya hizo algo, para uno debe ser más fácil. Totalmente. Entonces, ah, que claro, no, todos no tenemos las mismas habilidades, también es cierto. Pero lo que hay es que tener disciplina y empeño. Y darle y darle y darle hasta que lo logre. Totalmente. Entonces, yo únicamente eh, viendo eh, videos por YouTube, me dio por hacer pan y comencé a hacer pan, hacer pan y, a, y comencé con lo que se la masa madre. No sé si ustedes lo conocen. Sí, sí, sí, sí, eh, sí, sí La sí, masa es. madre es un fermento que se hace con harina y agua, unos días y lo vas refrescando hasta que tienes una levadura natural porque la levadura está en todo. La, la levadura está en todo. Entonces bueno, resulta que yo un día decidí voy a ir a hacer un curso. Después que bueno, después que aprendí yo fue al revés. Después que aprendí fue que fue a hacer el curso. Entonces, en dónde llegué. Yo a la profesora que estaba allí, le comenté la masa madre y ella, oye, qué chévere, me parece interesante, cuéntame más. Y empecé a contarle cómo era la masa madre, cómo se hacía, hazla. Y empezamos, yo le dije, bueno, eso es un proceso de días pero como era un curso que se iba a clase tres veces por semana, comenzamos a hacerlo y lo dejábamos allí en el, en el salón de clase. Cuando ellos vieron que aquello empezó a crecer y a crecer, primero día feo, porque eso pasa con un proceso este empezaron profe pero profe y yo, y yo me quedaba así como el claro, profesor Hugo profe claro. <ríe> y entonces entonces resulta que a veces yo yo sufro mucho del miedo escénico que es lo que hablamos hoy eh, cuando me emociono empiezo a atropellar las palabras y empiezo a <ríe> entonces pero pero entonces me daba pues yo veía ahí 40 personas y la profesora me, me, me paraba hacia su lado me, la clase, ¡Ah, dale dale, dale. <ríe> dale vos <ríe> Entonces yo empecé y hablaba y les hablaba, bueno, la levadura. Entonces alguien por allá levantó la mano y me dice, profe, ¿y, ¿y el pan? ¿De dónde viene el pan? Entonces yo le digo, bueno, mire, yo no sé mucho de eso, pero cuenta una historia que el pan se dio... El pan viene de Egipto, los árabes hacían pan, pero el pan que nosotros conocemos hoy día, que es un pan esponjoso, se dio por la levadura, y eso se dio por un error como casi toda la naturaleza, ojo no estoy diciendo que yo sé, que lo que yo estoy diciendo es la pura verdad, sino eso es lo que se cuenta pues eso es lo que yo investigué y lo que leí alguien preparó una masa y por alguna emergencia tuvo que estar y la dejó allí tirada y cuando regresó se dio cuenta que eso había esponjado, y de ahí es que y ahí dijo, Peñarol inteligencia, dijo él. <risa> Pero la cuestión es tan que, ahí la inteligencia Profe, profe, sí, profe. Yo decía por dentro, pero si yo no soy profesor, o sea, <risa> simplemente tra transmitiendo un conocimiento hasta que alguien, no, bueno, tú le enseñaste a él, sí, bueno, entonces tú eres el profesor de porque tú fuiste quien lo enseñaste. Y a ciencia cierta, como el periodismo, es pues, sí. lo que se habla hoy en día y todo aquello, todo el que el que, el que hace una labor termina siendo el, el hacedor de esa labor, claro entonces sí. te dan el título. Eh, Tal vez no, no, no tenga los conocimientos de la universidad y el título en físico, pero como dice Nacho, no es, tú no puedes tener el título y si no lo ejerces, no eres, no eres no eres eso. Entonces el profesor va y te explica algo, a lo mejor no tiene el título, pero él te está enseñando. entonces por Si sí sabe profesor. y sabe explicar, porque ese, el profes, la palabra profesor implica eso, alguien que enseña algo que sabe, es eso. Lo que pasa es que el docente tiene, aprendió herramientas que el profesor probablemente no. Si al profesor le sale bien o mal, no está garantizado. Ahora el docente pasó por todo un, un sistema educativo que lo ayudó a reflexionar, a estudiar, a investigar sobre eso, no? Este, Leo un segundo nomás ahí el chat y seguimos ahí en la charla. Dice, todos pasamos por lo mismo, nadie entra sabiendo al Linux, dice Kenji. Sí, y esa es una de las máximas del canal: no hay novatos ni hay cracks. Hay cracks, sí, pero nadie se pone en crack cuando alguien pregunta algo que de repente es básico. ¿no? Eh, ¿Te puedes salir un plátano de ese gabinete? <risa> bueno, capaz que sí. Una maravilla ese gabinete, dice Rodolfo. Mirá, mirá lo, lo, los elogios, Alexander, eh, que te lleva. Te mate una escultura práctica, bellísimo. Por la salud mental y espiritual de Alexander voy a tener que sacar ese video. Sí, sí, somos varios que lo esperamos. Mira que yo también lo espero. Para instalar Arch, a mí me encantaría tener un ref, una referencia como la tuya, por ejemplo, Kenji, para mostrarle a, a los gurise, a los que le doy clase yo, ¿tá? Porque muchas veces Arch se instala conjuntamente con Windows y no es tan fácil instalar Arch de una si no sabes nada conjuntamente con Windows. Eh, che, una hora es muy poco tiempo para el directo. Bueno, ¿capaz que lo dejamos un ratito más? Yo puse una hora para no, pa no atomizar a la gente, pero si nos queremos que ratito más, no pasa nada. Ojo, Hugo, que con eso, estoy... para que que era contra. ¿Cómo, cómo? Perdón, que te pisé, pusiste una hora para que pensaran que era contra. Sí, sí, aparte tuve como 45 minutos tratando de tunear todo para que saliera bien, así que seguimos hasta las 12 menos cuarto. <risa> Dice, ojo, Hugo, con eso, yo estoy estudiando y tengo docentes que dejan que desear, vos sos docente, olvídate. Gracias, Rodolfo de verdad con humildad lo digo, muchas gracias y en la presencia de Nacho también que es docente una fenómena tu abuela a Nacho me gustaría de... termino de leer y te pregunto de que, de que sos docente y, y cuando enseñaste este, a Nacho, sabias palabras Nacho la masa madre se tiene que refrescar todos los días para elaborar, dice y mirá, claro, eh, al día ah, siguiente sí. claro eh, eh, el Gustavo se debe estar relamiendo para intervenir, porque es un tipo que sabe muchísimo de panadería pero claro, está trabajando ahora Alexander, Gustavo, este hermano de la vida este, está con quien quiero hacer una, un intercambio de camisetas, que yo ya lo dije ahí en el, en el canal es con él, con Gustavo, así que lo dejo pegado acá, ese Tau dai", es el que se tiene que poner la camiseta del manja y yo la del bolso, por supuesto, como corresponde, así hacemos intercambio y dice Nacho que como buen hincha de River se va a poner la de boca, ¿no? Ah, lo no, hablamos después, no importa, ¿no? Oh. No, no, después, después, no. ah, no. Como dijo Alejandra, Alexander, estoy un poco mal informado. <risa> <risa> El vivo sale genial, hay que hacer una tertulia mensual temática. pa, Henry, la verdad que estaría buenísimo, sí. Vamos a programarlo más seguido. Ahora les cuento por qué sí, no hice es esto que antes. Que ¿Tiene fotos a más detalle del gabinete? ¿Dónde podemos ver? ¿Te la tiraron para vos? Oh, ahora le va, le va a tener que responder ahora hoy dai armando pan ahora. El pan estás armando, papá. Haga su magia, Fender, que nosotros de acá le mandamos toda la onda. Tengo que pasar un chivito para un amigo. ¿Hay un amigo? Mirá, mirá, ya mismo. Eh, si estás cerca de la barra de Chuy y querés ir a cenar, a donde te atiendan bien, pero bien, que te atiendan de verdad, verdad. Eh, del lado brasilero existe un restaurante que se llama La Costanera. No sé si lo conocen. Anda por ahí, por el Chuy. Pedí que te atienda Sergio Lemos, así, te, pero lo quemé ya. Sergio Lemos, pedí que te atienda. ¿Te gusta el charque? Sergio, ¿me lo trae en forma de charque la carne? El tipo te trae un charque. ¿Te gusta la carne, la, la vaca mugiente en el cacho de, de, de churrasco? Dale. ¿Te ¿Sos vegetariano y no querés comer carne? Sergio, todo Sergio. Eh, y es más, le va a pasar un pique al que esté. Vuelvo a decir, la costanera eh, del lado brasilero en el chui el restaurante. Sergio Lemos es la palabra, es mágica. Eh, te acercás y le decís bajito, bajito, le pedís cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, trae un vino y un, un bifecito de no sé qué, ¿está? Cuando viene le decís, Sergio, eh, Hugo me dijo que contigo tengo que arreglarlo del banco, aquello del banco, aquello del banco, está. Ahí el tipo cierra el boliche y dice, vamos ahora, es hoy. Porque una vez, con los amigos de Tertulia Armitaña, ahora viene la, la cuestión. Empezamos a hablar de un montón de cosas, porque ellos, ellos me, me entrevistaron una vez, me dijeron, Hugo, queremos hablar contigo en vivo, no sé qué, vamos a hacer un video sobre seguridad informática, no sé qué, y, y me, me encantó la idea, y yo ni siquiera sabía que me iban a preguntar, porque so, es gente muy seria la, la gente tertulia, este, te entrevista y te entrevista bien, no no te anda pasando las preguntas por abajo de la mesa, hay gente que se dedica a eso y lo hace bien, canal emergente como nosotros también, ¿no? y como el del peli también, que le vamos a mandar un abrazo, el Peli Channel, un crabán cubano que es un fenómeno eh, Sabe pila de redes y de otras cosas También, que lo tenemos en el grupo, que tenemos la suerte este, Vamos a saludar A más gente ahora también Bueno, eh, la cuestión Que me perdí <ríe> Y no sé qué estaba diciendo <ríe> Me perdí ¿Cómo eh, bueno, está, no sé, eso Interpreten ustedes a libre albedrío El final de esta historia Que después cuando vea cuando vea la grabación en YouTube Me va a querer pegar un conchazo uh... Diga. Una cosa que quería apuntar, Dale. es que acabo de ver que entró al videochat eh, el Tano, que, que uh -huh. es una figuraza. Claro que sí. Debe andar por ahí. tú? ¿Puede ser? <risa> Pegalo la inteligencia. Está loco el tipo. Sí, pero, yo, loco, pero es amigo, Pero es amigo, está loco pero está de nuestro lado, no le digan nada. Que si no se, se exalta y capaz que comete alguna desagruta. <risa> Supongo que en cualquier, momento, en cualquier momento Alexander pide video de, de Getú, una semana sí. compilando Y capaz que <risa> capaz que ofrece video de gabinete, ojo que se está yendo unos cuantos laureles ah, ah, Atendeme bien vos, dice de Tavo. esta no la puedo contar al aire, después la cuento en el grupo de Telegram Esta al aire no puedo, Soy malo Gustavo, Mira lo que me está diciendo, después, después les cuento eso, esa es la ventaja de estar en el grupo de Telegram, acá no le vamos a pedir a nadie que se suscriba, ni que ponga la campanita, ni que da el like, ni nada, pero si querés enterarte de algunas cosas extrañas, <ríe> venite al grupo de Telegram que ahí para te vamos a atender te bien, te bien. El chiste que está en Telegram. ahí va, lo vamos a atender bien al que entre Guillermo Martín Rodríguez, acá <risa> se habla mucho de Archo pensuse, ¿qué pasa con Debian y los Dev o Foxes de a distro? No, todo mal, no, impecable, para mí sí. Debian es una señora distro, a la que le, le debe, medio Linux le debe la vida a Debian, para mí. Todo el mundo... Hola, hola ¿me escuchan? Sí, hola, ¿quién? ¿Quién no? Estoy metido a hablar solo y este micrófono no anda, nadie me avisa. Pero, porque, porque, Esperá, pero no te vemos, ¿dónde estás? ¿El Tano? ¿Está, grande, Querido. ¿Tano? ¿Qué va, muchachada? <risas> Decime, Tano. Grande. ¿Qué dices vos? ¿Todo Grand, bien? Talo. Pero muy bien, muy bien. Estaba hablando con Richie, me acordé y me vine. Bien, eh, un fenómeno. Eh, un fenómeno. Alexander, Un gustazo, wow. Alexander. Saludarte, ¿cómo estás? Todo bien, gracias, a Dios. Un gustazo para mí también. Y qué bueno que, que estamos todos aquí reunidos. Y de verdad que me siento feliz porque esto es una reunión entre entre amigos. De verdad claro que, que sí. sí. Claro que sí. ¿Cómo estás, a ver, tú? Eh, Hugo? Diga, bien. diga. diga. Menos mal, menos mal que Alexander tiene barba, porque con ese tono nos enamora todo. todos. Sí, claro, la con ese cantito, la... Ya, totalmente. Ya, ya, ya. La mitad de la audiencia va: ¡Ay, quiero hacer gabinetes! ¿Quién me enseña? Te juro, te juro que no me, no me saco la barba, Tano. No te ¿No? tengo confianza, vos. <risa> malo, malo, malo. Nacho, malo. Uy, con qué tal. <risa> Ahora, a, mí, a A mí El con todo esto vos, me hombre. quedó... Perdón, Tano. Con todo esto me quedó una duda a mí. No la, la va a calentar esta... La, li la licencia del gabinete de Alexander es de la de GNU. ¿Es GPN? <risa> ¿Se puede copiar, <risa> modificar, redistribuir y todo eso, Alexander? Oh, esto, sí, Está. sí, sí, yo tengo la de Mínimo un copyleft, ahí. Mínimo, mínimo. Bien, Alexander. Salud. Es verdad, el copyleft para arriba no Cuando ustedes quieran, yo los ayudo y los asesoro y les doy las medidas y lo que tienen que usar y todo. Ahí había un amigo que ah. pedía eso. ¿Quién era que decía? Aparte que te llevaste todo un montón de piropos ahí de de Angelos, Angelos decía eso o Angelos, tiene fotos más a detalle gabinete, después Angelos compartimos ahí en el grupo y capaz que hacemos un, un, un videito ahí con, con que hay otro tema que me gustaría decir